Estoy bien, Leocadio, pero me siento mal porque creo que perdí una apuesta contigo. Yo me arriesgué porque pensé que no se iba a dar, pero según informaciones que tengo, en el ayuntamiento no pagaron y probablemente no pagues Es un desastre ahí. Y no se sabe cuándo. Y de que no se sabe, ni que, que la nómina la enviaron. Un desastre, porque a mí me da pena con el pobre Siquio. Mira... Ahí hay un grupo de empleados y de, y de, y de jefes de departamento que, que, que trapean el piso con el pobre Siquio. A mí me da pena. Yo sé por qué se lo digo esto a ustedes. Pero oye, yo tengo una publicidad, que ustedes lo saben. Y a mí hubo un tipo ahí que me dijo en mi propia cara, no, yo no le voy a dar curso a eso. Y, y yo, no, yo no digo algo que el pobre Siquio por querer complacerme a mí Hizo, porque yo no quiero pero, pero la verdad es que Cuántos charlatanes Y Siquio no, no, no, no tiene La autoridad para mandarlo y ponerlo en su puesto él no Que era distinto Él no tiene la autoridad Porque yo te voy a decir lo siguiente ah, ya, Dígale que pase Gra, Gracias Leocadio Oye, Ale Díaz En eso hay que decirlo Ale ejercía autoridad Ale por ejemplo a mí me han durado para pagarme ese cheque de publicidad después que yo llevo la factura Leucadio, Leocadio. 12 y 15 días. Y cuando yo enteraba que la, la factura a mí estaba ahí, le decía a la, a la gente de, de, de, de los de, de diferentes departamentos, mire, hágame el cheque a Omar Peralta y no me, hasta, hasta que no esté listo para firmarlo. Y en un día resolvía eso, en un día resolvía eso, y estos charlatanes ponen de mojiganga el pobre Siquio, se les revelan no los respetan Óyeme, y, Omar, y oye Omar. y tengo que decir que nunca se había visto un día de la madre esos infelices empleados no cobren su cheque el grupo de charlatanes que es un grupo de charlatanes que hay ahí es eso, eso es increíble esa vaina, eso es increíble oye Omar Omar, Sí. como día de la madre ponme madre mía lo merece, ¿verdad? Lo merece. en el negrito de Villa. El negrito de Villa, madre mía. Ah, madre mía, sí. Eh, eh, eh, Sergio Vargas, dígale a Manuel que, que busque ese, ese merenguito. Sergio Vargas, sí, vamos a complacerle a cadio. Y a toda la madre. Mi querida, venga por aquí, ¿cómo está usted? Qué placer. ¿Usted siempre ve el programa? Claro, no me lo pierdo. Siempre. siempre. Bueno, pues, usted con eso me pone sí, más mi feliz. mi esposo dice, dímelo a que yo soy primo hermano de Tancredo Vargas. Yo quisiera ver. Ah, pero Tancredo, Tancredo Vargas, era mi hermano y mi amigo. Ay. Mi hermano. Que, Ay, no, que usted no tiene que presentar cédula. Usted, usted, eh, eh, la cara suya no es para presentar cédula. Felicidades. Gracias, Lástima que nada más pude. Eso solo porque eso fue lo que me dieron, pero el deseo mío hubiera hecho, hubiera sido como antes cuando estaba Juan Compré, que me daba muchos artículos y yo los rifaba. Pero de todas maneras, felicidades y démele saludo a su, a, su, a su esposo, que le vaya bien. Ese merenguito póngamelo para, lo, para ahorita.